¿Verdad? Sí, mi carro. Antes de empezar, mi caso a entonar Luguitas de llorar, voy a sacar a todos de escuchar Como un látigo les voy a azotar con palabras claras Que no se traban, que son bien pagadas otra vez tratando de llevar a la cultura en la de porque muchos están por la izquierda Pero otra vez digo que uno no y ya ya ves, ya ves, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya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 Yéndome en el tiempo como en un reloj de arena, pisando firme en el cemento, dejando mi emblema, con mucho estilo que ven incremento, dejando el poder en hojas de cuaderno, grafitis en las vías, callejones con adrenalina en su momento. El rap en el corazón como un sentimiento por las venas de atriz sangre que se han combinado. Y de resultado, música que no escucharás en la radio. Propio de un tipo cara dura que le apuesta a la locura más que a su propia cordura. De medicina RAP, necesidad como armadura para agilizar. La pereza, la destreza de escritura, demostrar que con el tiempo se consigue lo que pensaron que en sueños nada más, moldear en sus cabezas de ritmo con el que el tiempo nos da Gente sin dar pasos atrás ganando todo por el bienestar de los años que llegarán Sin darnos cuenta calendarios pasarán Momentos que supieron que esto no quedaría y no más Todo tipo de estado y situación tocó sobrepasar Guaros y María para olvidar Los llenamos de felicidad con barras de encima de instrumentales grafitis con brocha tú sabes o the mic relajados sin the street. En cualquier gueto dispuestos a dejarlos de skills Relajados y despiertos en cualquier gueto dispuestos a dejar los skills. Le metemos letras frescas con la boca secas. La fe de llevar poemas a tu cabeza en un tiro real junto a la mafia y el mic brutal. Ah. Contamos vivencias extrañas, más bien increíbles que son malas para imbéciles que solo fingen. Quiero que esto sea real, y por eso de corazón con un armadera real hip -hop. Compongo lírica grupal, de mi gente que todos quiere ver brillar Ay, sacando la cara cuando hay problemas Ya que después de todo el efecto dura más que las propias penas Activo bajo el efecto de ese sonido El cual huele como polvo fino adictivo Refleja el abuso sí, sí, sí, sí, sí. Hip Hop, Hip Hop en la calle se escucha Hip Hop Hip hop hip hop en la calle de Escucha esto Hip hop hip calle, hip hop, hip hop en la calle hip escucha hip hop, hip en hip hop, hip hop en la calle hip escucha hip hop, Sí sí sí. Tú sabes que sonamos y en la casa, sonido. Sí, sí. My and I were your man, I'd have no other woman. You'd be weak as a lamb.